Buenas, bienvenido otra vez a clase, hoy en PASI lo que vamos a hacer es calcular la integral cíclica que se define tal que así, elevado a x por seno de x diferencial de x hay otras muchas integrales cíclicas como es normal, pero hoy vamos a resolver esta que seguramente más de una vez habrán pedido y dar unos cuantos de problemillas porque no estamos acostumbrados a resolver este tipo de integrales pues bueno como ha explicado Adrián en otro vídeo, esta integral la vamos a resolver por partes, solo que al final vamos a tener en cuenta un detalle que no se suele tener nada en cuenta. Pues bueno, eh, yo procedo de esta manera. A la u la llamo seno de x eh, sí, y a diferencial de v le voy a llamar elevado a x diferencial de x a diferencial de u le voy a llamar coseno de x y a v pues el elevado a x y como ha explicado Adrián pues u por v tenemos que esta integral es igual el elevado a x por seno de x menos la integral de elevado a x por coseno de x me falta el diferencial de x. Pues bien, y aquí tenemos otra vez una integral que se puede resolver por partes. De la misma manera que hemos procedido en, en el principio del ejercicio. Por tanto, a la u le voy a llamar coseno de x. Y al diferencial de v le voy a llamar e elevado a x diferencial de x. Diferencial de u va a ser igual al menos seno de x. Diferencial de x. Y v igual a e elevado a x. Y entonces tenemos igual... No olvidéis de esta parte, que suele pasar mucho, un error muy común. Ya tenemos menos, y ahora esta integral, pues hacemos por partes, otra vez. e elevado a x por coseno de x. Menos, como tenemos otro menos, pues se convierte en más e elevado a x por menos seno de x. bien este menos lo vamos a sacar fuera y que tenemos otra vez pues el principio elevado a x por seno de x diferencial de x por eso se llama cíclica porque siempre cada vez que deriva por parte va a retornar a lo mismo a donde ha empezado entonces ¿Qué hacemos porque si otra vez tenemos esta parte, no podríamos seguir. Pues resulta que esa integral tiene truco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, si a esto lo llamamos y, por ejemplo, y igual a elevado a seno de x, entonces tenemos que i es igual a todo esto. Pero esto sería, todo esto sería menos y, pues si elevado a x, seno de x, es y, esto es menos y. Por tanto... Vamos a hacer e elevado a x por seno de x, menos e elevado a x por coseno de x. Como hemos dicho que esto es y, esto es menos y, entonces seguimos resolviendo la ecuación y tenemos 2y es igual a e elevado a x por seno de x, menos e elevado a x coseno de x. Me borré esta parte ya, y nos queda 2y igual e elevado a x seno de x, menos e elevado a x coseno de x. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo pasamos dividiendo. Y ahí, como le habíamos llamado la integral de elevado a x por seno de x, pues aquí tenemos la resolución de la integral. Tenemos que la integral de elevado a x por seno de x va a ser igual a todo este tocho tan grande, de elevado a x por seno de x, Menos el elevado a x por coseno de x partido por 2. Con esto ya queda terminado. Muchas gracias por venir a clase. Espero que os guste.